Que sí, se, escuchan iguales, todas no, cosas. No se escuchan iguales No se escuchan iguales No se pueden escuchar iguales porque yo imposto la voz O sea, la, la coloco en diferentes Partes de la garganta para que salga la, Esa sí me la sé Esa voz, esa voz es la de Aydin de Derbez pero con este, Disfraz de señor, ¿no? <risa> Chocala, amigo Es que, es que está cabrón, güey, o sea, toda una gen es que está cabrón, prácticamente todas las generaciones que existen actualmente han visto a Eugenio Derbez desde que son chiquitos ya. Eugenio Derbez en la tierra de Blanco y Negro, me acuerdo así, en, en, en, en La Carpa, en el cine mudo, todas las generaciones lo vieron crecer, o sea, todas las generaciones crecieron viendo sus grandes sketches súper épicos y hiper graciosos. A ver, no te ardas, o sea, cabrón. Que, no. A ver, bueno, si fue... te vas a arder porque no te invito a mis pinches vlogs para que hagas colaboración, no te preocupes, güey. Te invito a, más bien a hacer una pinche este, receta de cocinas juntos. Tú tenías un pinche personaje de un chef, ¿no? ¿Un chef? ¿Un chef? Ah, del chef Europeza. El chef Pepe que Pepe de no, de... no, Peperoni ¿No? se llama Peperoni, güey. ¿Que no eres chef europea No, no, ese es otro pero güey. Pero tiene es... barba y su sí, crena no, así como de él príncipe él valiente. Muy... No, él es, él es güey. Es... No, ese, ese güey es... Malo. Y dice que se abría... Ah, no, ese es Alejandro Maldonado. Ese sí, se abría. ¿Cómo que se abría, güey? <risa> dijo que se le abría el ano. No me Eso está. dijo hoy. No, yo no tengo la... Cierro las piernas y yendo hacia atrás con calma, respirando profundo, dejando que repercuten mi ano, dejando que repercuten mi ano. Olvida, espérame, es ¿sí que estamos grabando. Ya, Oye, güey, ya Estás súper, súper gay tu No, ¿Tú, y tú, cabrón O sea, estás ay, todo exagerado ay, ay, ay. Ya nos televisa 1990, ya pues tú Estás, bien, güey, ay, estás muy de flojera tu, tu blog, sin groserías, no eres divertido, güey Ah, chica no ¿Y, ¿tú, ¿tú, y, ¿Y tú sin tu pinche sombrero y tu bigotón? Pues pinche ahorita, ridículo tampoco. Vas a ver quién se ríe más, güey. Vas a ver cómo se ríe la ah, gente. Ah, güey. Para meter yo el loro, el loro es una genialidad, güey. No mames, pinche la gente chiste pendiente. voy me a meter oro Ajá. y a la hora que metes un loro, la gente se cae a la risa. Y luego esto de los tacos, ¿qué? Pues eso, unos tacos, güey. ¿Cómo se llaman? ¿O cómo les llamas tú, los...? Eh, tachones. Tachones, ay, güey, no, tachones los que se mete tu vieja en el antro, güey. ¡No tengo viejas! Pues la que, entonces tu tía, tu mamá, quien sea, güey. ¡Se las llama damitas! ¡Damitas! No mames, pinche patán, no Está mames. Está pésimo tu... pésimo tu blog de cocina. ¡No es cierto! ¿Por, uh, ¿por qué uh, uh, estamos uh, uh, dando vueltas en la cocina? Pésimo, güey, okay. porque quiero que la gente se entere, güey, que pésimo tu blog no, de cocina. ¿Cuál Paz, el pésimo? Fracaso, güey. ¿Cuál es el fracaso? Fracaso. mejor vayan a ver Dora y la ciudad perdida. ¿Y eso ¿eh? qué, cabrón? Porque está dorada también, igual que los tacos dorados. La ciudad está dorada, güey. Así es que vayan ah, a ver... Ah, tú la preparaste. No, güey, <risa> Vayan a ver Dora, güey. Vayan a ver Dora. No ven estas jaladas. Apáguenle al internet y vayan a ver Dora. mames <risa> Sí, dice que tiene mucha experiencia, pero les juro que jamás en su pinche vida ha experimentado un orgasmo tan grande como el que vivió cuando grabé LOL, que por cierto gané en Amazon Prime y ya está disponible y no mames, estoy bien cabrón, todo el mundo me vio por mí. Los estandoperos pendejos ardidos de mierda que pinche Eugenio, güey. Desde todo el mundo me vio. Todo el mundo vio este pinche programa por mí, güey. Los pinches estandoperos de mierda arridos de cagada. ¿Qué? El pinche Eugenio de ¿qué? Yo, güey, soy un pinche diosa, huevo. ¡Pelucha, ¿Sí? no en el estuche. Casi no he dicho pelucha, en el estuche. ¿eh? No. ¡Pelucha en el astuche! No, no. A ver, ya güey, ya, si quieres, no, sí. es que estamos en una junta sí. si Entonces no te quitamos más tu tiempo ¿Puedo estar aquí calladito? No, no, no, no, al ratito, al ratito hablamos, al ratito hablamos, después, ¿sí? después, después sí. ¿sí? Te vino ¿sí? el, el rápido, el rápido, el rápido, rápido, no rápido. rápido Ya Ay, pendejo, una foto ya Si, salió borrosa, no importa, es que Después yo la arreglo, yo la arreglo, yo la arreglo Yo la arreglo, yo la arreglo Yo lo arreglo, espérame, ya, sí, sí, sí, sí. sí. Al ratito, al ratito. Ay, sí. no, no, te, peritos, no, te, no tengo azúcar, los, no tengo azúcar. niños son los, los, genios. No tengo azúcar. Me olvidé, me olvidé. Pero no cierras para chingar. ¡Adiós, Eugenio! ¿Qué pedo con ese güey? Perdón, ¿eh? Es que. ¿Quién es, güey? Es Shushu, el, el vecino de aquí arriba. Es tu vecino nomás. Sí, sí, ya pero. Pero igual no. No, no manches, güey. Es normal, ¿no? No, güey. ¿No estás acostumbrado a ese nivel de fanatismo? A ese nivel no. Está, sí, está enfermito, güey. No es cierto. No, sí está, güey. ¡Pinche mamón! No, o sea, la gente sí. ¡Ay! No, o sea, la gente sí. De repente, ay, Eugenio, pero así, de ese nivel, güey, es como. Ya me das da miedo. Te ves a tus wey. fans? Pero me da miedo, güey. Ese güey me da miedo. Pero sí da miedo. ¿Has visto wey, cuando.? De, no hay gente que de repente tienes ganas de decirle, mamá, ese señor me da miedo. Sí. Ese güey es así. Sí se ve como Es que eso va de tomar, mamá, ese ¿no? señor me da, se me, me da miedo, güey. No sabes si te va a tomar una foto o te va a dar una mordida. Sí, güey, no, no. ¿En serio es tu vecino? Sí, güey, pero... Ya no, no va tío. a venir, no te preocupes. Ya no baja, güey. Me voy a poner orden de restricción. Sigo sí, no, aquí, sí. ¿eh? Sigo sí, aquí. Es que No pude bajar porque se quedó atrapado. ¡Ya, todo! pendejo! ¿Qué? ¡Ya, pendejo! ¡Es Eugenio! Es que no puedo abrir porque... ¡Ya, qué madre! <ríe> no, es que grabar con Eugenio Derbez es espectacular. <ríe> tú cómo te metiste? Por el elevador. ¡Ey, se me un cabrón! ¿Dónde? Vamos a darle en su madre. ¡No, sobre este! ¡No, yo! No, ¡No, no! ¡Eugenio! ¡Eugenio, en que estar de producción, Eugenio! ¿Eh? Pero no te agüites, Eugenio. Es que los extraño mucho, escorpiones. extraño mucho a mis hijos, güey. ¿Vas a estar bien, güey? Los extraño, güey. qué hago? Tranquilo, güey. ¿Qué me voy a regresar? C canta una canción cuando te sientas mal vamos a ver ¿Dónde están estas flores esas están de tal? ¿Dónde están? El citas normales. ¿Dónde están? Estás Me, es es la me, la ¿Me las tabana, besos, ¿dónde están? ¿Y mesas dónde están? Están legalizando, güey. Ya nunca pensó esa. Entonces, ¿cu ¿cuál, cuál cantamos, cabrón? ¿No es que me ponga familia le... Peluche, sobra. Somos... Toda la familia muy unida está. Familia Peluche somos. Veremos cuánto tiempo va a juntar. Peluche en peluche del estuche tan tan, tan ah, ah, ah. peluche ya ya ya la primera división la hicieron con abaco con calculadora ay, ay qué sí. muy buena esa lógica <ríe> <ríe> <ríe> vengo oh. ¿en ¿Qué posición juega la maestra? ¿Se me sigue escuchando? ¿Sída? ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí? ¡Scorpión! ayúdame. Pero, pero ningún, pero ningún, pero ninguna, pero ninguna tan, pero, pero ninguna tan, pero ninguna experiencia tan grata como haber grabado el conmigo, si sí, hasta gané chavo, el vecino, como que de verdad como que me saca mucho de onda, es como muy intenso. Está bien cabrón que tengas un vecino que esté... ¡Hijo de...! O sea, está medio frica. <risa> sí. más Imagino López Tarso diciéndome, "Yo crecí lo crecí viéndolo, jovencito." Ya no mames. No, pero lo no, que vamos está, a hacer, cabrón. No, güey, Espera, no está no, muy No, claro. espérame, no, espérame. Bueno, y, ¿Y cómo nos vamos a dividir? No, yo espérame. No, Espérate, no ¡Pinches! Voy a... Pinche okay. suso, te dice, pendejo. No, te dije, pendejo. te dije Pues no, cabrón. Yo te estaba diciendo que no te estuvieras acosando, güey. No, Estás jugando con los No, ¡No lo Claro que sí. Oye, ya me... no lo no lo Que te calles, pendejo. Ya me tienes. Mira, hasta se te cae el puto pelo, pendejo. Pero ella es el chavo. Chime, órale, pendejo. Órale, su chavo. ¡Ay! ay uh. no, Pe, pues sí, puedo ir con él. Que te calles, pendejo. Lárgate de mi pinche casa. Lárgate por allá por la puerta de servicio, cabrón. Órale. También. ¡Cállate! Vivo abajo. ¡Chingada madre! ¡Mires arriba, pinche idiota! ¿Ah?